Bienvenidos a Picacaroto Noticias en su tercera edición hoy 9 de septiembre que por problemas técnicos la edición de ayer llegó el mismo día de hoy, por lo que se podría considerar una segunda parte del vídeo anterior. Comenzamos con noticias de anime. La segunda temporada de Doctor Stone se estrenará en enero de 2021 vía Crunchyroll y lleva el subtítulo Stone Wars. y estrenará su tercera temporada el 2 de octubre de este año tras su atraso en julio por el escudo virus. El escudo virus también causó que la Hampfesta Festa sea online vía Youtube sin traducción para el día 11 de octubre con más novedades de Doctor Stone, Kimetsu no Yaiba entre otros. En otras noticias la nueva adaptación animada de la saga de videojuegos Dragon Quest presentó su primer tráiler junto a su opening titulado no Osuru y su estreno que será el día 3 de octubre junto con Inuyasha Han y Onoyasahime. Se sospecha que el estreno de este anime será la nueva causa del retraso de la salida de más capítulos de Hunter x Hunter dado al fanatismo del autor Yoshihiro Togashi por la saga y problemas con su espada. Ahora pasamos a noticias. Nintendo el día de ayer 8 de septiembre reveló que están trabajando en Irule Warriors la era del cataclismo, precuela de Breath of the Wild ambientada 100 años antes, ese mismo día liberaron el primer tráiler. En otras noticias Xbox agrega a su servicio Game Pass el servicio de juegos EA Play antes conocido como EA Access sin costo y confirma los precios de la nueva generación de consolas Xbox Series, la X oficialmente cuesta 500 dólares y la S300 como ayer se filtró Xbox en sus redes oficiales reveló los precios por país siendo mayores a los mencionados por los impuestos y valor del dólar. Aquí pueden ver el valor de la nueva generación en pesos chilenos siendo la S de 417 dólares y la X de 600. 291 dólares y eso es en precio sugerido, que es el precio actual de las Xbox One S y X respectivamente. La fecha de lanzamiento es el 10 de noviembre y la preventa el 22 de septiembre. En otras noticias las filtraciones indican que Nintendo le está pidiendo a los desarrolladores hacer juegos a 4K de resolución y la nueva Nintendo Switch capaz de soportar esa resolución estaría para 2021. Sin más que decir se finaliza la edición 2.5 de Picacaroto Noticias.